Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Magdalena Pérez y represento a la marca Madame Chantal Perfumería Fina. En este video voy a compartirte un tip de cómo podrías elegir tu fragancia de acuerdo a tu personalidad. Las fragancias se dividen en cuatro categorías, dinámicas, románticas, sensual y elegante. En la fragancia dinámica puedes encontrar toques, florales muy frescos, en la romántica dulces y florales, en la sensual amaderados y toques de cuero y en la elegante podrás encontrar aromas atalcados, dulces y un poco amaderados. Espero que esta información haya sido de tu agrado. En el link de los comentarios podrás encontrar todas mis redes sociales. Gracias, te esperamos para más tips. <risa>